Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Eh, bienvenidos a su programa Radiando en Cana. Yo voy a decir Movidas Penitenciarias. Estamos en Radiando en Cana. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar. Bueno, y gracias a la señora, no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre porque van varias veces que me preguntan, ¿y cómo es un día de visita en la cárcel? Un día de no visita, un día de no visita. Eh, obvio, es muy diferente cuando hay visita, ¿no? Cuando hay, cuando hay, cuando hay visita, aunque un compañero o tú no tengas que alguien te vaya a ver, no tienes visita pues pues te la pasas chido ¿no? la neta, soy mucho genere ¿eh? o sea hay, es, esos días son hay mucho movimiento de dinero ¿no? este y no, no mala vida ¿no? Si no pues, estás trabajando ¿no? y hay diferentes trabajos en la cárcel, ya más allá hemos pues, tenido un programa de, de los diferentes este, empleos que existen en la cárcel y actividades que hay en la cárcel pero este vamos a hablar del día de no visita eh, Aclaro, aclaro, yo hablo como a mí me fue en la feria, ¿no? Y yo, lo que yo viví, ahorita pues no estoy los días de no visita allá. Bueno, sí, los miércoles, ¿no? Llegamos de 12 a 4 ahí en el Teatro Juan Pablo de Noriega, en la penitenciaría de Santa Marta, Gatitla. Este Y por si usted está viendo ese programa, pues bueno, nosotros llevamos 12 años trabajando en la penitenciaría con la compañía de Teatro Penitenciario. Y pues allá ejecutamos nada más esos días de no visita, pero existen los lunes y los viernes, ¿no? Este, y también de repente vamos a esos días pero qué es un día de una visita en la cárcel es sobrevivir igual que igual que los días de igual que los días este, de, de, de, de visita ¿no? pero es más este... le es, estamos haciendo la invitación no vamos a cortar, no vamos a cortar viene mi compañero Ismael Corona este, vente para acá vente estamos grabando para que, para que vea que esto lo hacemos en vivo y no, no hacemos nada no, ¿sí? Nada más para que vea cómo estamos acá. Ahora que, este, ahora que, ¿Por qué? Amiga, porque yo le puedo platicar un día de no visita. Ay, ah, eh, muy romántico y es que es... En no reclusorio. Verdad, de verdad, de verdad. Gracias, es un reclusorio. Muchas gracias. En un reclusorio. Pero Ismael, eh, <risa> no, no presumimos ni nada. Yo, suben, yo estuve en la cárcel Entonces, de, adultos, de mayores o de adultos. Y Ismael en la colección de menores. Y estamos hablando de... Le estoy hablando porque ya van a ver, es que una, una señora no va a decir su nombre. Me dicen que como es un día de no visita en la cárcel, de no visita, sí. y piensan que o sea, toda la gente que está que están ahí pasando las 24 horas acostados acostarse en hacer nada de no hay hable de lo que hay muchos empleos, hay mucho ge genere para sobrevivir ese día. Que este pues prácticamente es formal ir al rancho las tres veces al día, disfrazarlo y, y conseguir una moneda trabajando, ¿no? Pero es muy diferente un día de no visita en, la, en un reclusorio que en la correccional. ¿Cómo es un día de no visita en la, en la correccional? En en en la, menores, menores, ¿no? la de menores. Pues yo, cuando no tenía visita, lo que hacía era. Cuando regresaba a la banda, <risa> <risa> al dormitorio. Pues... Me río ¿por qué? porque me, me ha platicado y yo nada más me, me imagino, ¿no? Es que de verdad, de verdad. Que pues, se platiqué este, pues, o sea, son pues malos, o sea, los chamacos son inquietos y más cuando dan azúcar, <risa> sí, eh, cosas así, ¿no? Pero este... No, <risa> venga. No, pues <risa> recuerdo que, pues cuando regresaban al dormitorio poníamos en una tumba, que son las camas, las literas eh, había una tumba, poníamos, haz de cuenta que en este pedazo de aquí, en este piso, ¿no? Poníamos toda la comida de toda la banda y pues comíamos, pero realmente no pasaba nada. Habían chavos que no tenían familia, habían franceses, ¿no? Se les dice. Ajá, los franceses. franceses. Y pues les discutíamos un taco, un, un enser, ¿no? Una, unas calcetas, Ajá. una playera. Y pues de ahí en fuera, ¿no? ¿no? No era de que se azotaran. Recuerdo nada más una vez que un chico se, se mató porque su papá lo mataron en el Reclusorio Oriente. Y pues de ahí se agarraron, ¿no? Y también de chavo, pues era medio. Pues Mejor arrancado pues sí era medio latoso y pues yo digo que lo chinearon, lo colgaron y pues ese fue el pretexto para decir que se mató por su papá también sí, claro. sí, no sí. pero pues así las visitas eran muy tranquilas la... de hecho es que había un código ahorita el día de no visita que hacen mayo. el día de no visita pues, lavar cobijas lavar cobijas <risa> sí. lavar el dormitorio pero no es cre, no creas que es la de trapear y no es no, agua, es jabón agua. y a chichar y hacer eh, que algo, que, cosas, algo que le conocemos a las instituciones que para la limpieza sí hay un chingo de agua de verdad ver. y lo que y la y la consecuencia de eso es unas pinches coladeras de este tamaño ¿no? y uno está chicharoneando chicharoneando y no, pues ¿cuánto te vas a tardar en sacar un tanto así de agua en tantos metros? pues No, madre, por no sellas así, bueno, pero pero eso es la chicharrenada, ¿no? El estar ejecutando la limpieza, lavar y así tallar, ¿eh? Todo, todo, todo, todo. todo. Un día de no visita también eh, está chido porque no dependes de la, de la familia. Yo le decía mucho a mi mamá, ya no vengas. <risas> Saludos, jefa. Yo le decía, ya no vengas, ¿para qué viene eso? A mi papá le decía, no, pues ya no vengas. Porque de cierta forma también yo sentía culpa de que fueran, ¿no? Por algo que... Pues es que yo a cuatro nalgotas llegar al juzgado sí. y dije, yo lo hice, me confeso, vámonos a la chingada, ¿qué es lo que sigue? Sentencia, eh, la sentencia y ya, y no quería... Pues porque yo llevaba pagadores, ¿no? Llevaba tres causas, todavía tengo una pero, causa... ¿Pero, pero, pero en ese, no ese momento sabías no sabías que había ideas de visita y ideas de no visita? Ajá, no sabía, <risa> <y> yo realmente <risa> ni quería visita porque decía, "Güey, eh, para qué me van a ver así todo...? A la, tirado a la milonga, ¿no? Cuando pues afuera hay un código, güey, que es, es estar a la línea. ¿Y qué es estar a la línea? Pues estar limpio. Entonces pues ahí todo greñudo, chancludo, y era así de, no, no. Y eso poco a poco lo, lo... me fui desprendiendo de eso, ¿no? Porque dice, no, es chido ver a tu mamá, es chido ver a tu papá. Yo, yo tenía al contrario esa onda de que no, no quería ver ¿Sí? a nadie, ¿no? Yo creo que, yo, yo creo que es, es, son etapas de la cárcel, cuando vas llegando pues sí depende su, algo de la familia. Cuando tiene, corres la suerte de que alguien te va a ver, ya sea la hermana, la prima, la, la sobrina, lo que sea. ¿Y sabes qué era? Era que no me gustaba que me vieran débil. Era ego, por ahí. Ese. El, el ego. Es que sí. yo soy aquel afuera y allá dentro, <risa> De verdad, de verdad. Eh, aquellos también, a ver. los padrinos, cuando iban los padrinos, no manches, luego yo hasta me quedaba así de, en el dormitorio eres una putada y aquí hasta estás llorando, güey. Y me quedaba así de, no manches. Y yo, yo no quería demostrar esa debilidad a mi papá porque mi papá también pues, es una persona súper dura es una persona sí. así que... salió al gato de las tablas ¿al gato? ¿por qué al gato? no sé, ¿tu papá conoce en el gato? No, no, le dicen el rayas sí. el rayas, yo estoy en el gato No, y pues <risa> esta onda de, de este código de mi papá ¿no? de cómo me vas a ver tú débil y yo creo que era más por ahí por esta hombría este, esta onda de nah, <risa> y hubo un momento en que sí dejó de ir mi mamá y tampoco iba mi papá y me sentía a gusto. ¿Qué crees ¿Que, que me decían? No, no vino. Y asimilaba el que no habían ido y decía, no manches, está bien, ¿no? Pues que distance, está bien, está bien. Porque pero ya después de sí, un rato, ¿no? dice, al principio sí la haces de pedo, pero ya después dices, no, pues está bien, pues tiene que ser su vida, yo pues ni pedo. Y ni la hacía de pedo, y había chamacos que la hacían de pedo porque no iban, porque no les llevaban los ven, cines ven, de marca, pantalones de marca, los cinturones, cuando afuera eran unos rameros que no tenían nada, y yo era así. De, yo era. <risa> de, yo era porque se ponen. exigentes, de, exactamente. Es lo, es, lo, es lo que pasa, de verdad, de, de no valoras lo, lo poco mucho que tienes aquí de este lado, pues en la cárcel lo llegas a. a, a a sufrir, a deshacer, ¿no? que, que no lo tienes, la neta. Este, y los días de visita incluso eh, Reclusura, son. Bueno, a mí yo me iba, nos levantábamos, desayunábamos, eh, pues nos hacíamos pelear, ¡Francisco ¿no? Javier González Cruz! No, era <risa> cada mes! Era casi visita. ¿no? Y el 29 de diciembre pues sí llegaba mi hermana ¿no? ya con un pastel, ya o sea, que era un pastel y 500 baros ¿eh? Ah, tu cumpleaños no los chinos de los la cumpleaños la mano, No, este, y Por pero, ejemplo, en, no, el, no, el día de así. visita recibes el pastel todo, pero sobra Y el día de no visita, pues, o sea, pues bueno, a veces desayunamos pastel por y ejemplo, regala, el, claro. hay una ventaja que tienen en, en adultos, porque entra, entra, el, pastel, y entra en, el pastel en cumpleaños o en cualquier momento puede entrar un pastel. En cualquier momento. Sí, sí. En menores no. Porque traía mucho chantilly, porque el chocolate, porque el azúcar Por la cereza, azúcar, azúcar, es lo que, le, la lo que le digo, se pone bien imperativo. Sí, o sea, imagínese una no, 15, 20, 30 chavitos, ¿no? Por ¿Y qué así? sientes que ahorita que entré y te vine a visitar o el que estabas bien arrancado? Sí. <risa> Yo no me estaba asomando y volto no, a canal que estás... Te, te iba a mandar mensaje para que, para que, para que viniera, porque ya le había dicho, para que viniera a grabar. Y pues aquí estamos, de verdad, el también está con nosotros. Sí, estaba en la... es, Mando, él, él es el, el encargado del taller de serigrafía, yo soy su ayudante. Eh, lo poco, lo mucho que aprendí de serigrafía es gracias sí. a él y ya dos, tres, ¿no? Pero este, eh, y aquí no tenemos desde visita, bueno, sí, hemos tenido, de, de, hemos tenido menos de, de, no, de no visita porque estamos cerrados, ¿no? Cómo ¿no? no, el día de hoy tenemos una visita que es Luis, es su compa y es otra compa. Nacho. Nacho. Que es un codo y se me olvida su nombre, también se me olvidaba mucho el nombre de Ixoyé, porque sí. son recodos. <risa> no, <y> es <risa> o sea, o sea, ya me está, está la, está la ley, de verdad, bueno, no digo, no viene nadie externo a nosotros, a nosotros, ¿no? Como equipo de trabajo. Eh, y los viernes también estamos haciendo no, visitas, el, estamos visitas. Este, este, el, próximo, el próximo viernes 18, vamos a tener 18 de junio, vamos mm -hmm. a tener rap canero un concierto con Tony, Antonio Cruz, un saludo a toda la banda por allá. Que hablando de la cana, ahora él también estaba dentro de la peli de Santa Marta. Y por cierto, en los días de no visita agarraba la fajina y, y por él, empezó la fajina en el dormitorio 2, no nos pagaba, lo hacíamos porque queríamos un dormitorio la comisión. Pior. Y después ya lo hicieron como una comisión. ¿no? Claro y él, él, como antes antes y hacer la faquina era huevo, porque no era de que si querías, sino no, era de que te formabas con el chicharrón. Eso, eso les tocó al soldado. Mi, el soldado, mi carnal soldado, pues ahora estuvo ahora estuvo 24 años y cuando llegó, pues sí era limpiador la explanada, literal. Eh, una explanada como Coyacán, ese tipo de piso, tiene la explanada de Santa Marta Gatita, por si usted eh, quiere conocerla pues del link pues por allá la va a conocer, ¿no? Imagínese, que, un, bueno, el... con un trapo de este tamaño, y era, no, no, era, era, no era así, era así. O sea, tienes que secar así, como quien sabe, el pinche trapo haces Y tienes que secar todo, y en cuclillas vas a hacer... Era como ¿no? el chocho, porque el chocho empieza en empieza Maldita grande y vas bueno, hasta, hasta que llegas así. ¿no? Era una piedra. Era, era pulir ¿no? Las sí, escucha, eh, y en la mayoría de las cárceles, eh, los días no visita, se utiliza para la limpieza general. Sí. ¿no? Para limpieza personal, donde cobija, ropa, para bajar al otro día la línea, ¿no? ¿Qué es la línea? Pues bajar presentable, ¿no? Y si este, aunque te esté cargando la chingada, tienes que bajar con... Siempre Entonces, la sonrisa, bien, este ya la madre, sí, siempre para la visita tiene sí. que haber una imagen de que estás bien aunque te esté llevando la verga. ¿Por qué? Para que se vayan tranquilos. ¿no? Claro, y por eso el espacio, por eso la chicha la fajina, es porque el, la familia tiene que ver esa imagen de que el interno está en un lugar que vale la pena estar, ¿no? A, a pesar de que hayas cometido un delito, pero es digno. Podría llevarle este, flores al panteón, muchas veces... La gente no llega a la cárcel, se queda con los balazos en la cabeza o en la espalda, en la esquina, ¿no? La neta. ¿No? Nosotros siempre hemos dicho, la neta, le damos gracias a Dios de haber caído a la cárcel. La neta, ¿por qué? Porque pues, gracias a eso pues, estamos ahorita aquí. ¿No? Este, ¿Algo más, Mayor? Tenemos que acabar el programa. Tenemos que acabar el programa. Pues me hiciste recordar la visita. La, la, la, la, la, la, la, la visita, ¿no? Pinche calorón. Eh, es que es, yo estuve en varios temas, en, en varios penales en, en, mi, cana, en mi cárcel, pues. Y cada eh, sensación es diferente, o cada vídeo es diferente, o el oriente es súper y acá. Pero en es bien solo, frío, y Oaxaca es pues, templado, y Santa Marta, pues para unos gallos y acá no, güey. Pero este. Eh, pues en dónde estamos en redes sociales, Mayelo? Estamos eh, en aquella. Estamos en aquella, <risa> estamos en Facebook. Eh. Compañía de Teatro Penitenciario en Instagram, arroba el 77, sí. en el Centro Cultural Ogestivo, en, en Twitter, el Twitter, arroba sea teatro penny nuestro correo teatro arroba Y si quiere estar presencial... Tres cuadras de Metro Cuauhtémoc, Colonia Ay, Juárez, ya, ya, ya. Eh, la calle Sabrán González, número 77, estamos enfrente de lo que antes era Sol ahora qué es. Sol es lo de, no sé, lo de AMLO que puso. ah lo eh, de AMLO es que Es que, es de, que, es es que, de, que no dice no nada. solidaridad, algo así, no sé. Es que apoya pues, a los viejitos, pero ya los vió unas o sea. colas de, de, de, la, de punta cola, de, de cuadro a cuadro a las 6 de la, la de la mañana. los viejitos, y ahí están hasta las 2 de la tarde, no solución ¡Vienen a visitar los viejitos este espacio! que poca madre tiene este, cabrón! <risa> o sea, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero de verdad, de verdad, eh, las veces tienen que poner ojo ahí, porque si está cabrón, de verdad, aquí lo vemos... No es porque nos vayamos tan temprano y, por, o sea, de verdad, a veces llegamos a esa hora. A y a veces pasa. vale la pena visitar a alguien. Sí vale la pena, y a veces no es para la otra persona, sino para uno mismo. No, porque recuerdo también que había familiares que ya estaban hasta la madre de ir a visitar a sus, a sus ingresos, <risa> ¿no? Y sucedía que sí pasaba. Venga, este pues se nos está acabando la casi el tiempo. Eh, bueno, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía del penitenciario Estoy con mi compañero Ismael. Esto fue Radiando en Cana. Vámonos que ya nos vieron. Gracias, Nacho. Venga, Luis. Gracias.